Bueno, programa eh, accidentado, porque la mesa no funciona muy bien. De hecho, alguien técnico, ya me acabo de enterar. Pero bueno, vamos a intentar, sobre la marcha, solucionarlo. Mira, ¿ves? al final, casi lo de literarte es más fácil que venir a la radio un día como estos, con tanto caos. Normalmente no, puedo, ¿eh? pero en fin. Bueno, y así empezamos el programa de hoy. La pasiva porque ya, ya sabéis, en Ita los jueves esa esta semana estamos, bueno, metidos de lleno en el mundo de las artes, eh, las artes que además son muy diversas, porque el local donde se hace el evento es una ficticia, hay un montón de figuras, de ropa, de vestuario, de cuadros, bueno, es hasta de trecho de series, y el martes empezó la aventura, uno de ellos, que no creo que muera en el intento, que está muy, muy contento, dos días después, aunque era una semana, pero yo creo que la cosa va muy bien, es Tony Galarza, y bueno, y yo le preguntaría, el amarillo se convirtió en la y dime algo. Sí, buenas bueno, tardes. ¿eh? No sí, nos sí, oímos, qué susto. ¿Cómo nace? Literarte. Bueno, bueno, esta vez. Eh, Literarte nace eh, como una idea de generar una conjunción armónica de todas las artes y que convivan entre sí. Eh, fue una idea, en principio, descabellada, pero luego fuimos dándole forma y nos dimos cuenta que era posible. Y hemos logrado que todas, eh, no me repito, todas las artes con la base de la literatura, pero que todas las artes convivan y se generen a su vez sinergias. Todas las artes, eh, hablaríamos de literatura, hablaríamos de teatro, hablaríamos de pintura, fotografía, lectura dramatizada, ilustración, música y un largo etc. Eh, bueno, yo y el programa, tengo que decir, se lo dejan en la cara, eh, y también lo digo públicamente aquí, y me quedé decir, eh, de lo completo que era. De los días que eran, 11 días, nada menos, una primera edición. 18. y unos salvajes maravillosos. Y bueno, casi a la primera, ¿Desde cuándo está elaborándose ese programa? Pues la verdad es que llevamos eh, bastante tiempo, la idea pues es, hace, tiempo eh, eh, hace aproximadamente un año ¿no? que wow, se ha el primer esbordo oh, y no, después no. de un desarrollo ha tenido algún parón eh, de verano y después ya, eh, ya rematamos a final y logramos crear eh, este... Queriendo también dar, eh, ya te digo, una oferta diferente de principio a eh, fin. Bueno, a tu lado está Ana Ño, eh, que bueno, hasta ahora, bueno aparte de escribir, aparte de hacer radio, que ya se le comunica muy bien, eh, coordina las tertulias y bueno, eh, a ver, y más cosas, Ana, que sepamos. Yo tengo currículum para pues, he visto, hoy es un programa un poco accidentado, pero bueno. Escritora, luego ¿no? también letrista de un bolero... Y, sobre todo, nos vamos a centrar en Literarte. Pues he cooperado con, junto con tony entre los dos, y Juan José Tarrasó, en Dirección Técnica y Artística, y la organización, la producción es de tony Y bueno, pues hemos aunado a un montón de escritores, de actores, pues para ofrecer una oferta totalmente espectacular, diferente, y que nada, nada tiene que ver con algo que haya existido hasta ahora. Porque hasta ahora, pues las ferias, se sí, basando un poco más en las presentaciones de libros en concreto, nosotros lo hacemos de lo general a lo concreto. O sea, abarcamos más cosas aparte de, de distintas artes escénicas. Pues sí que hablan los autores de sus libros, pero es al final, es una mínima parte, pero está basado sobre todo en géneros y en charlas súper interesantes para luego desembocar en lo que es el libro del autor al final y dar a conocer su obra. Me gustó el otro día porque creo que se hace todos los días eso, ¿no? La gente que está invitada en la mesa presenta el libro, se habla de él, y luego las, la gente que está escuchando la tertulia puede participar. Exacto, trabajando. sí, sobre todo es bidireccional, no solamente los ponentes tienen protagonistas, sino el, el público coge también su parte, su, su papel en, en este escenario y hacen preguntas y participan y dan lugar a que la tertulia pues, se haga más extensa. Eh, ¿En qué medio de todos los que te sientes más cómoda? Hay algo en lo que tú disfrutes. ¿En qué medio te sientes más cómoda? ¿En qué medio? Pues realmente no tengo problema en ningún medio porque estoy bastante acostumbrada tanto a radio como a literatura y bueno, pues todo lo que son artes, como tienen muchas cosas en común, al final te sientes bien porque es, es todo interesante y cuando te implicas en algo, da igual que te pongan en literatura o en otra cosa, que, que se desarrolla como se puede y siempre se intenta que bien, claro. Eh, bueno, un programa extenso, como decíamos, y si así lo soy mejor, un programa extenso y sobre la marcha, ¿no? Casi cabe un poco la improvisación porque... Sí, porque vamos mejorando si se puede, que ya es difícil, sobre la marcha. Por ejemplo, si uno de los escritores falla, pues se cambia por otro y se intenta dar más contenido al, a ese día, ¿no? Por ejemplo, el día 12 estaba previsto cuatro poetas y van a ser tres poetas y luego se leerán poemas de dos escritores más, entre ellos Juan José Tarasoy y yo. Y la lectura será tuya, por supuesto. No podía ser de oro. Por supuesto, pero... <risa> es el primer golpe aquí, sin parar. La verdad es que bueno, este festival me ha dado muy poco tiempo de pensar, pero lo primero que dije es que dices que sí, porque me parecía algo muy interesante. muy bien elaborado y me lo pasé genial. Lo siento, me pasé la nota de la ruptura de la silla el otro día. Menudo accidente antes de empezar, pero bueno. No se ha roto ninguna más, ¿no? ¿No? ¿Ah, sí? Bueno, no me lo digo, soy yo el único que se a... Hubiera... La rotura casa, pero en fin Festival que empezó el martes, martes Hasta 6. el sábado Se descansa el, el domingo sábado, 7, se 6. descansa este domingo Y la semana siguiente empezamos de lunes a sábado otra vez Exacto, mucha semana... caña todos los días Ningún, ningún día nos relajamos día, A partir no. de las cinco y media Empiezan ya las firmas La apertura de la feria Y vamos a piñón, una cosa detrás de otra y sin parar Pero tú tienes una pinza Pues relajada, ¿no? dónde Sí. por lo menos lo intento bien. dentro del estrés que puedo llevar de encima de, pues, de la responsabilidad que se tiene y el compromiso pues se hace lo que se puede pues, yo sí, soy bastante tranquila gracias a Dios pues, si se me da la estudios, no se, no se te nota nada que estás nerviosa no, bueno. aquí no yo, no, no, no, yo en la radio bien. estoy como en casa qué bien. <risa> bueno, y tenemos la aportación teatral que a mí me toca un poquito más eh, no sé, bueno Toni, antes de empezar con ellos, ¿cómo, cómo, cómo se hace para que microteatres participe en esta primera posición? Eh, pues nada, eh, tuve la suerte de visionarlos, en, concretamente en microteatre de un espacio público eh, y eh, me gustó tantísimo que me puse en contacto con, a través de una de las actrices de la compañía y me puse en contacto con el director y el autor y, y le abrimos las puertas para que fueran en la compañía que representaran a esta feria y con mucho agrado lo aceptaron y, y estamos contentísimos de que puedan hacer estas dos representaciones. Porque ahí tenemos una, ¿no? Sí, a pues... las 8, ¿no? Los tenemos aquí. Sí, sí, sí, concretamente tenemos hoy a las 8 tendremos una de las dos funciones. Creo que es por un millón, ¿no? Sí, si pues voy sí. me toca... Y por un millón. Porque si me toco un millón igual voy, porque no os cuento cómo está la vida hoy en día. Ahora, si no me lo garantizáis ya, con la suerte que yo tengo para el juego, igual me lo tendré que pensar. Pero bueno, y la semana que viene en la baja de hoja. Esa es al aguillo, en el microteatro. Pues eso. Con la imaginación, como contaba antes, creyendo que era algo... Pues no sé, ya que era un museo y con el título de la navaja por el medio, nada menos, pues algo así como era vestida para avanzar, ¿no? Para que lo lleve un cuadro y al final acabo en el ascensor de mala manera, pero no, es otra cosa. Eh, son Víctor Fajardo y Carmen Díaz y además Carmen Díaz he tenido el placer de verla en Reset. Está muy bien esa peli, ojalá tenga más bien. Bueno chicos, te creo, buenas. Hola, Hola. Buenas tardes, ¿qué tal? Muy bien, encantado de que estéis aquí. ¿Cuánto tiempo el grupo en marcha? Pues, el Teatro nació en septiembre del 2003, bueno, quizá un poco antes de lo que es empezar a formar o a crear la idea de lo que podría ser, pero, digamos, los ensayos del juego real del eh, grupo empezó eso, en septiembre del 2013, dice, el 2013, ¿viste? El 2013 no porque aquí tengo un micrófono amarillo en el estudio, que no sé ni cómo no tengo. Bueno, no lo puse yo, aquí creo que es el amarillo que no hace su buen día, nada menos el cielo grupo, Para decir, vamos a vencer el amarillo en una vez por todas. Sí, eh, sí, o sea, por un lado está la superficie, vamos a ver ese amarillo que no puede ser un escenario, por lo No has el... tampoco qué cosas, no, pero yo creo que hoy en día eso está un poco en subsumo. Si hay un vestuario amarillo, creo que la gente se lo pone, ¿no? Que es el, la, la fidelidad al texto y al ¿sí pone Seguro que hay, o sea, quiero decir, en la vida, seguro que hay, no hay ningún problema, pero seguro que hay un actor o actriz que tampoco es o sea, yo No voy a hablar de eso. Bueno, ¿cuánta gente formáis? Porque claro, de los que yo he hablado son pero sois más gente. Pues yo creo que síis aquí también. Sí. ¿Cuántos somos? Sí, ¿cuántos Bueno... Somos eh, ¿O está abierto? Sí, está abierto. Más, más bien, o sea, es una creación mía que eh, emprendí junto a la ilustradora Microdul Y bueno, todo el final... ¿Tienes de conocerla? Que no sé quién es ¿Tienes sí. que, que, pues sí, que, mostrar... que ha entendido? Voy loco para localizar esos productos bueno. Todo el grafismo, toda la imagen, todo, incluso el espacio, incluso la ayuda de, de, de dirección Nos ha ayudado todo Y lo que vamos variando un poco según las necesidades de cada pieza son un reparto o Se va manteniendo un poco, pero si a lo mejor en, un, en una vida son dos chicas, pues estamos en una chica que puede más parte de las ¿no? en esa vida en concreto, o un cirujano así. que vamos jugando un poco, nos estamos formando y bueno, no tenemos nada triunfado, pero bueno, poco a poco vamos creciendo y, y sentando las bases de un elenco fijo, quizás. Vais simultaneando, porque Juan está ahí aquí con el montaje y la semana que viene será Carmen la que esté, ¿no? además haciendo también micro. ¿Te un que tengo, Ah, muy bien, ellas. Muy bien. Bueno, yo creo que aquí también, a ver, fíjate más. Hola. Bueno, no. no, no. Ay, espera, el rojo, creo que me han puesto. Ah, es que lo siento, Tony, esto es, vamos a hacer que está hecho a propósito, es una locura. Pero bueno, yo creo no más que tenéis aquí, porque yo de momento estaba tan bloqueado que pensaba que no hablábamos ninguno. Es la magia del directo. Sí, además de verdad. <risa> Nunca te ha aportaba... puesto... Ahora te escucho muy bien. ¿Qué? Ahora parece que tengas hasta un millón en la mano. ¿Qué? Ahora parece que tengas hasta un millón. Hasta un millón. <risa> bueno. Vamos no, a hablar. No, imaginas unas cosas, pero después cuando la veas también vas a ver que es otra cosa. ¿no? Qué mala suerte. Bueno, no, ya, no ya creo yo que el millón, ni de euros, ni nada de eso, sí, estoy seguro que no vas a bajar <risa> otra cosa, pero claro, aquí tampoco va a ser cuestión de dinero. Pero bueno, vamos a hablar un poquito, ¿no? ¿Se puede sí, hablar claro. de ese por un millón? ¿Cómo nace? ¿Cómo nace? Sí, bueno, mide? es una propuesta de IE para mini teatro, no micro mini. Mide, que puede tener la esperamos ahí, que estuvo muy bien, muy buena experiencia. Y nada, nos juntamos bueno, con también nuestro amigo y compañero Víctor, que no está acá hoy porque eh, siempre está haciendo cosas, entonces no podía venir. Y nada, eso es que así. Eso, nos juntamos en realidad para hacer esa pieza y es una pieza que Miguel escribió específicamente para mí. Es ni una adaptación de otra obra, ni nada... Nos eso subimos tira. esa vez. Eso es que aprender menos texto que te dura menos. Claro. <risa> es una locura para vosotros pero no hay tiempo para en el mini, que es un poco mejor, pero no hay tiempo para el descanso, prácticamente, porque las piezas van enlazadas. Bueno, en el, cuarto, el... En el cuarto de hora bueno, en el mini guardes relajación. El un mini hay tiempo, es más relajado. El micro creo que es más poco. Más ahí. Pero en el mini nosotros no nos podemos... Bueno, ¿y qué tal el espacio de la sala Yo lo conozco de antes, sin importón. Pero bueno, la verdad es que Miguel fue el que fue a, a ver dónde nos íbamos a poner, cómo iba a andar la cuesta, cómo iba a hacer la cosa. Así que todavía no tengo ni idea de eso, ya lo veremos cuando lleguemos. Bueno, y, y a ver ese millón. ¿Qué? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa con el millón? ¿Qué es el millón? No, poder, ver... no, no, no lo podéis contar? que quiere verlo, que venga. Bueno, ¿algún plan más? Porque aquí presentáis por un millón una navaja la semana que viene. ¿En algo se está trabajando en el grupo ahora mismo? Sí, o sea, tenemos la suerte de estar trabajando mucho este año y ahora en el mes de junio volvemos a la sesión golfa de micro, de microteatro Estamos allí con una pieza que se llama Demoy. Y bueno, y ahí estaremos en, para que quiera vernos, en la golfa de junio. que Es por ellas. A es. mí me hace gracia, pero hay veces que tienen un tema monográfico cada mes y a veces no. Eso. De <risa> encontrar el leitmotiv de, del título, con, creo que es por pasión, es que ahora no. Es, ahora mismo, creo que ayer comenzó la de Por venganza empezaron las, las piezas de Por venganza sí. Y este mes pasado, el que acaba de salir es el de Grande Por Pasión de Gracias. Y por ellas, sí, Yo sí creo pero... que va a ser, va a ser, va a ser sí. interesante. Bueno, Tony, ¿alguien más tenemos por aquí, no? ¿Alguien más que ha venido? Que ¿No? no sé si van a hablar esta ala de aquí. Sí, sí, sí, este, claro, por izquierda. supuesto. Eh, tenemos a eh, representantes de editoriales y autoras, eh, y autoras literarias de, de la casa. Sí, eh, Buenas, bueno, el otro día había una de ellas que estaba aquí. Okay, eh, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Cuéntame tú bueno, me vas yo... a hacer una cosa que igual no has he hecho nunca, pero tú te vas a auto hoy. ¿no? Con... ¿Quién no se va a conocer mejor que uno mismo, no? Dice. Bueno, soy sami Selin, soy escritora. Además, soy la encargada de la Biblioteca Reina Sofía, de bodella que es una biblioteca que hemos rescatado de la nada. Una biblioteca hasta 20 años cerrada. ¡Guau! ¿Cómo se puede estar los libro? Bueno, peor que el nombre de la Rosa. ahora no habrá que ir a investigar a ver lo que pasa con ello. ¿Por, mm. ¿Por qué se cerró? Porque no se usaba. Creo que entraron tres personas en 20. Años. ¿Qué dices? No, me lo puedo, pero no leemos ya nada. Y al rescatarla le entraron un nuevo director en, el, en ese club, eh, Margarita, que es mi editora, y yo fuimos a hablar con él y le dijimos si podíamos encargarnos nosotras de forma voluntaria la biblioteca. Nos hemos encontrado con libros del 46. Wow verdaderas reliquias, y también hemos llevado muchísimos libros nuevos. ¿Y sobre mí? ¿Qué puedo contar sobre mí? Bueno, según mis amigos, estoy algo loca, porque Eso está me, invitan a a me invitan a cualquier a gente normal. Me invitan a cualquier cosa, y ahí estoy, y Ana me lo comentó, yo ahora mismo no tengo mucho tiempo, y le dije, pues adelante Ana. Yo, cuenta conmigo. Pero Sami igual bueno. está en Madrid, en Barcelona, ella... Claro, vale, y allí la teníamos el martes, ¿no, Ana Exacto. De, de, de y más días, hoy también la tendremos y luego también otro día da una charla espectacular sí. sobre dando luz a las 50 sombras de ni más ni menos. Tema, la... tema romántico adulto, pero de alto voltaje, ¿eh? Romántico de no sé cuántos rombos, vamos. Sí. Bueno, mi novela no está recomendada para menores de 18 bajo ningún concepto. Y ya casi de 25 tampoco, ¿eh? ¿De qué va? Mi novela es una historia real sobre el BDSM. Es la historia de Domina Elaine. Una mujer que ha luchado contra todo el mundo. Que tiene su familia. Y realmente esa novela se escribió en el 2002, se, se autopublicó. Pero cuando salieron las Cicotas Sombras de Grey. Yo conozco ese mundo. Tengo muchos amigos dentro de ese mundo. Yo me leí los perdidos, Me los leí en una semana. Bueno, me dentro me... de ese mundo, de el ese BDSM. tipo de relaciones que se establecen... A ver ese mundo, expliquemos. Eh, a ver, el mundo del BDSM se tiene visto como o sadomasoquismo. Ah, no, ni más lejos, el mundo de locos. Yo puedo decir que he conocido más gente cuerda dentro del BDSM que fuera, os explico que es el BDSM porque sé que algunos estáis diciendo vale, me he quedado un poco colgado eh, BDSM es bondad disciplina, dominación, sumisión sadismo y masoquismo eso puede ser divergente los esquimos es el sadismo y el masoquismo conozco gente que está metida en ese mundo y es gente que tiene la cabeza muy amueblada tanto los sumisos como los dominantes tanto los esclavos o sea, es gente, a ver, hay locos, como todo el un sitio. Para mí que me diga, no, es que los locos solo están en el BDSM, o sea, no, no es verdad. Yo he conocido mucho vainilla, veas vainilla, como los que no están en el mundo BDSM, eh, que está más loco que, que dominante esos muchos Es más, tengo muy buenos amigos dentro de este mundo. Y cuando salieron las 50 sombras de Grey, empezaron a haber accidentes. Porque la gente se mete en un mundo que no conoce. La primera regla en este mundo es sano, seguro y consensuado. Claro, si tú te vas con una persona que no conoces, siempre hay accidentes. Y yo trabajo para. Bueno, trabajo, colaboro con el periódico Canarias 3.0, por la parte erótica. Porque escribo erótica, claro. Te voy a intentar una semana que viene para la Porque tiene mucho tema que postre. editar el libro, no, no, lo publiqué en el 2002, hace ya unos bueno, años. Una relectura a veces viene muy bien, ¿no? Sí, y lo he aumentado y iré a publicarlo yo sola, cuando llegó la editora y dijo, lo publico bajo el sello de ediciones oficinas y dije, estás loca, no ¿para qué vale la ópera? Bueno, la paso y que os ya. Has añadido más páginas, o sea, que eres la versión de la autora año 2014. Eh, sí, he aumentado, yo conozco a Domina Elena, entonces he aumentado hasta que ella ha colgado el látigo. Tal cual. Váyate. Bueno, y tenemos al lado, ah, porque me, me apunta Tony, gracias. Eh, que tenemos editoriales y autores de diferentes comunidades, que nos visitan, que van a estar aquí, que ya han venido, ¿no? Y también distribuidor. Tenemos tanto gente de Madrid como de Valencia. ¿Que ya los tenemos aquí? ¿Que vendrán puntualmente la semana no, que el viene. día 16 y 17 vendrá David Skinner, que es de Madrid y es distribuidor y también es escritor. Y luego el editor de Libros Magda, que es Ricardo Muñoz, no estará pero lo voy a representar yo durante todo el certamen. Una cosa que me parece muy interesante, que se me olvidaba, es que hay muchos libros allí, aparte de los de los autores que se veían en la charla, y que tú puedes llevar libros también, ¿no? Tanto puedes salir de allí, como en un momento dado... Puedes, o, o, o eso ya entra dentro de la tienda. Partes. La que sí que se pueden llevar libros, cualquier libro, es de segunda mano para un programa transversal solidario para luego la venta darla a un problema de, de un niño, concretamente el hijo de Sammy, que, que tiene una enfermedad rara, poco conocida, y que hay muy pocos casos en España. Ahí sí que puede entrar cualquier libro. Pero luego, en la otra parte, libros de primera mano, pues tienen que tener una mínima calidad. Hay muchos autoeditados, también hay de, de editoriales con las que confiamos y sabemos que cuidan el contenido. A mí, a lo mejor viene un amigo y yo sé que el, el libro lo he leído y el contenido no es adecuado y sintiéndolo en el alma y con el corazón, tengo que decir que no. Porque yo lo que quiero es que la gente que compre en el certamen se lleve un libro que diga, ole libro. Que si se lo compra al principio del certamen y luego quiere comprar más libros, Vuelva, no se vaya a una librería porque dice: a ver, ¿qué clase de libros ha traído esta gente? Por eso confi confiamos plenamente en Au Libres, que son libros de cine especializados como Vías de Gladiator y de cualquier película que os podáis imaginar. Libros Mabla, que tiene un poco de casi todos los géneros, y editoriales artísticos pues, por supuesto, ediciones. Y el otro día allí que me encanta. Valentis ¡Ojo! También, esa parte la lleva más a mí que yo. De ser una parte que ¿no? Sí, una no, parte de eso. Sí. eso. Eh, no porque sea el primer, el primer certamen, la primera edición, que hemos cuidado muchísimo la calidad, eh, no admitiendo y haciendo una selección bastante importante de todo el contenido, que, tanto en todas las disciplinas artísticas, ¿no? la literaria, que es la principal, por supuesto. O sea, que todos los libros que se puedan vender en esta feria literaria eh, eh, aportan algo y tienen un estándar de calidad. Aquí ha ocurrido también como por ejemplo en esta fascénica o, o como en el mini teatro de tener muchas propuestas artistas que querían presentar los trabajos de este día de estímulo de Ejercrilo. ¿Perdón? Sí, aquí, aquí ha pasado también como en otros certámenes de que la gente presenta sus libros porque quieren estar en este festival y has tenido que hacer criada porque no cabían todos. Sí, sí, por supuesto. De hecho, eh, no hemos podido dar cabida, pero por cuestión de calidad. Sí. Al ser el primer certamen sí que teníamos cabida prácticamente para todos, cosa que ya en el segundo certamen que por cierto empezaremos a preparar el día 18. Nada más ¡Ah, qué... el Aquí sí que tendremos que hacer una selección más exártica. Aquí, únicamente, la selección que hemos hecho ha sido de calidad. Qué, qué susto, ¿no? decir, ¿Cómo? no te cojo porque a lo mejor no tiene un nivel que eso da un poco de... No, es que, vamos a ver, eh, ocurre en todas las disciplinas contemporáneas, ¿no? Eh, en el tema de autoritados, eh, en determinadas editoriales eh, y disciplina no puede ser la danza sobre todo tú sabes muy bien de lo que hablo las nuevas generaciones de, de micro por ejemplo y demás pues siempre sí, está el intrusismo desgraciadamente ¿no? entonces tenemos que saber muy bien muy bien diferenciar de lo que es un trabajo profesional y de lo que es el intrusismo ¿no? el, el intrusismo que a lo mejor con muy buena voluntad sabes pero no la buena voluntad se queda en esto muy buena voluntad entonces hemos eh, decidido que sea un certamen donde impere la calidad en todos los sitios. Bueno, la que nos queda. <risa> <risa> Hola. Bueno, cuéntanos. Bueno, yo soy Margaret eh, y soy editora de ediciones Sorry. Una editorial que, bueno, pues por ahora es un bebé, hace un poquito que salió. ¿Cuánto tiempo? Pues no tiene todavía un año. Me quedan unos meses aprendiendo. Y nada, pues surgió de la necesidad mía propia de encontrar autores que realmente valieran la pena y autores españoles. Pues me había dado cuenta que cuesta mucho encontrarlos y si los buscas los tienes que buscar en Entonces eh, cogí, bueno, yo soy de Palma de Mallorca y me vine para acá, cogí a Sami y le dije quiero montar la editorial y me acompañó fue mi taxi personal y me acompañó por toda Valencia para poder montarla y así empezó toda la aventura. Te instalas aquí en sí. Valencia. Estoy aquí viviendo aunque yo realmente soy de Palma de Mallorca. Bueno, el clima más o menos, con el paso que vamos aquí, yo no necesito sé hacer para final más calor en Valencia que en Palma de Mallorca. Realmente aquí llevo un ritmo muy acelerado comparado con el que yo llevaba en Palma. Ya, claro, es un poquito más grande, bueno, yo estoy en el festival ya, la pera marinera no. Para no, mí eh? la verdad es una gran oportunidad que el hecho de que Ana. Y Tony contar con de ediciones y sorpresa para entrar en el festival, la verdad ha sido una de las mejores cosas que por ahora nos han pasado. Yo espero que nos pasen muchas más y que sigan contando con nosotros los próximos años. Además, Tony ha, han hecho criba y encima Ana pone y se autocalifica como exigente, con lo cual, caerles bien a ellos ya es eh, un punto de ventaja. Eso es muy importante. Sí, la verdad es que sí, y Ana yo sé que él, la verdad es bastante exigente y... Una de las cosas que más me gusta de ella es que le encantan todas las portadas de nuestros libros, con los que sí, se Sí, porque yo creo que el tema de la corrección, siguiendo por, el, por la línea de, de Tony con el tema del introsismo el tema de las portadas y la corrección es principal. Para mí es como si fuera la foto del DNI de cada escritor y editor. Si el contenido que hay no va acompañado de una portada, hay veces que ni siquiera, es como si no te hubieran visto, no te conocen. O a lo mejor te ven, pero eres transparente y no quieren conocerte. Con lo cual, está la cosa ahí. Unas portadas vistosas llaman la atención, invitan a que la gente quiera tocar ese libro, y una vez que cogen el libro lo tocan y se quedan atrapados con el contenido. claro Es curioso. Claro. García Márquez. Igual la portada que yo como tener soy autoeditada pero... y me he tenido que buscar ilustradora para el tema de la portada y el tema de la corrección también, me llevo bastante a rajatabla A pesar de que soy disléxica, yo paso por dos correctores. A mí no me da vergüenza, yo tengo mis limitaciones y las conozco. Pero lo que no admito es que un escritor no conozca sus limitaciones. Él las pasará, pero yo no. Bueno, eh, ¿qué tal los autores de aquí? ¿Cómo está el nivel de calidad de los autores de aquí? ¿Qué vas pues la verdad es que yo estoy bastante contenta con la calidad que tienen los, los escritores de hoy en día y es una pena que realmente no se les dé un poco más de salida, porque eh, yo estoy leyendo escritos que tienen una calidad increíble y yo me quedo, vamos, yo, yo soy, normalmente soy lectora conclusiva Yo soy capaz, por ejemplo, Harry Potter me lo leí los siete en una semana. Oh. Sí, me pero yo con la Pero que los leí que son... Sí, sí, ¿sí? sí, sí hombre, también, sí. pero cuando ah, entonces... al día leías, ¿Que ¿cuántas horas al día leías? Yo cuando cojo un libro no me normalmente me cuesta mucho generarme. Entonces con los manuscritos pues me no está pasando igual. Normalmente si tardo mucho en leer un manuscrito. Le, o Sammy, por bueno, de bueno, ejemplo, es la primera de que claro. dice. Aquí están. Déjalo. Ah. ¿Y de memoria qué tal? De memoria. A ver, memoria por ahora bien. Si ya te contrata un grupo de teatro para hacer algo, ¿eh? Porque los actores son de las cosas que tienen a favor es la memoria. ¿eh? Es algo fantástico. O sea que.. Eh, bueno, y después de un año aquí, me eh, imagino que vas a seguir quedándote, ¿no? Sí, por ahora. Bien, las cosas por ahora y espero que dan. la verdad es que muy contenta. Hombre, si sabe menos a la familia, es más, yo que soy bastante madrega, porque realmente mi pasión por la lectura viene de mi madre, que siempre la he visto con un libro. Pero mientras me aguante y me hagan de taxi, yo, yo por ahora me quedo. Bueno, pues eso es importante. Chicos, hasta aquí. Sí, Tony, ¿alguna cosa que añadir? No, únicamente que. Tenemos un programa transversal, eh, ya lo ha comentado Ana, eh, que es la entrega de libros para poder atender este, esta causa solidaria que siempre defendemos en un proyecto. Pues, eh, realizamos que haya una causa solidaria detrás. Estamos en el Espacio Mandinga, calle Rascaña 26, y os esperamos a todos. Vale, pues bueno, allí Yo quería añadir sí. que la gente que, que quiera saber el programa, porque no lo hemos leído entero y no. además es muy extenso, que entre en Facebook y busque el Mandinga y allí lo tienen todo, todo. Hemos colgado fotos del certamen, está el programa y día por día pueden pasearse por un montón de, de contenidos que no le van a dejar indiferente. No. La verdad es que seguro que no porque, bueno, por lo que hemos leído entre las mesas, las lecturas eh, los coloquios las presentaciones, bueno, estamos entretenidos, cuenta cuentos que va a haber también el fin de semana, hasta los niños también tienen su... Y también música en directo el día 17 por ejemplo. ¡Qué maravilla! Muy bien. No sé si es que el local, local sirvió para todo y en el micro no os cuento porque Pepe mira, me dijo, y los niños también existen yo no me acordaba que había espectáculos infantiles el fin de semana, con lo cual, cuando entras en el micro ya no haces otra cosa que y ver y ver y ver y ver cada cuarto de era una historia distinta te cambia la vida bueno ha sido un placer teneros aquí bueno nos veremos